Desde mi punto de vista se ha retirado yeah. a, lo gran, a lo grande, se ha retirado a lo grande, como, como verdaderamente hay que verlo bien, tío, es que no hay calificativo, lleno, redondo, al Jimmy que estamos acostumbrados, pero esa es la imagen, si Jimmy se retira, esa es la imagen que yo quiero de Jimmy. Yo lo si yo no retiro... hubiera metido en el top 10, yo creo que no, no, se patin... patinaba no metiéndole en el top 10, ¿eh? tío, o sea, metieron yo... a, a un par de ingleses arriba, aún sobre todo a un inglés arriba, que yo no lo veía. Y me dolió mucho porque, bueno, porque se traba, trabajaba muchísimo, muchísimo, porque ha sido una preparación muy complicada para él. Y, joder, macho, yo cuando le vi eh, en el escenario, lo que dices tú, ya era una figura más similar a la que todos teníamos en Jimmy. Era más duro, más redondo, más pleno. Y luego, bueno, pues lo que estuvimos lo que yo hablé con él. Es que ya lo que le falta no lo puede tener porque va a ser darse de golpe contra un muro. Es lo que hablamos: la cintura no la va a salvar. Eh, entonces al final se trataba de cerrar y cerrar bien Y luego ya los jueces que decidieran Yo creo que eh, si bien todavía se puede hacer todo un poco mejor Creo que vimos un Jimmy que hacía mucho tiempo que no veíamos ¿no? Al menos yo me quedo con eso, como ya que le está ayudando toda la preparación Me quedo con eso Que al final fue verle otra vez y decir, bueno, este sí es Jimmy Ya lo demás que decían los jueces, pero este sí es Jimmy Totalmente, totalmente. Sí, yo desde, desde, desde aquí quiero rendir, bueno, mi pequeño homenaje a Jimmy y estoy totalmente de acuerdo con, con Raúl, que para mí es una despedida a lo grande. Te despides cuando tú quieres, con un campeonato, una apuesta a punto que, que, bueno, tú has estado toda la apuesta a punto con él, echándole una, una mano Sergio, se ve que ha sido una preparación difícil eh, y, escúchame, ha conseguido... Eh, bueno, volver a ser un poco el Jimmy, el Jimmy, el, el gran Jimmy, ¿no? Que, que, que eso, eh, el chapo, chapo por él, no tengo nada que decir en cuanto a, al tema, una, una, una puesta a punto buah, muy buena, muy buena y, y es lo que decimos, se puede mejorar, twitter se pueden mejorar cosas, bueno, siempre se pueden mejorar cosas, pero con la situación actual… Eh, teniendo en cuenta, pues eso, pues que, que la edad nos pesa a todos. Jimmy, ha, pues, escúchame, ha salido en una de sus mejores condiciones. Y, y yo creo que, que todo atleta que tenga una carrera eh, prolongada en, en cualquier deporte, hacer una retirada ahí cuando tú planificas, cuando tú quieres, haces una última preparación. Que, que, que, que eso muchas veces siempre se queda ahí, ¿no? Decir, hostia, quiero hacer una buena preparación, una última preparación, verme ahí. Lo hizo, lo hizo Marcos, Marco Chacón también. Y escúchame, eso para mí es una retirada a lo grande. Una retirada que, que, que, que se te va a quedar grabado ahí para toda la vida, ¿no? Entonces, eh, chapo, ¿vale? Y se va a despedir de, de los escenarios, lo vamos a echar a faltar y cómo no, ya como, como atleta como buen atleta que ha sido y escucharme y los que lo conocemos como buena persona ¿no? en ese sentido eso, eso es lo más importante al fin y al cabo y Jimmy si nos estás viendo eres un crack lo has hecho genial y te vamos a echar de menos encima de los escenarios pero escúchame eh, en la vida hay más que escenarios y, y vamos a seguir disfrutando un poquito de lo nuestro pero no, Jimmy aparte, chapo claro, por bueno. ti que sé que a la gente pues le gusta eh, pues saber detalles y tal, porque le gusta esas cosas. Cuando digo que es una preparación complicada es que a alguno de ver la, la, el uso de, de química y demás que hace Jimmy, que es literalmente ridículo, o sea, porque, porque él ha tenido, tú, lo has dicho siempre, que tuvo problemas de salud. Entonces, la química que usa Jimmy es, pues bueno, yo yo, yo, yo lo zurro en una semana lo ¿no? que es meterla al mes entonces, claro, es muy complicado es un tío muy complicado en el sentido que esa masa muscular hay que preservarla como se puede teniendo en cuenta que es un tío que además tiene que ir con poquita comida porque si no se va muy arriba y es complicado, pero bueno, al final sí que hay que destacar que Jimmy es un trabajador nato, independientemente de la genética, que también es muy buena pero ha tenido muy mala suerte en su carrera deportiva es un trabajador nato y al final, pues oye, se cierra una una una etapa y bueno, y abrimos pues la juventud de Pablo Llopis, que nos tiene a todos un poco como, como expectantes hasta dónde va a llegar o cómo, cómo va Pablo Llopis.